Hay un jugador que todos conocen, su nombre es WhatsApp. No hay quien lo pueda vencer, jugarán Bronze 1, pero eso era antes, ahora es tan heroico, lo logró en 24 horas. WhatsApp, WhatsApp, el ver el Fritir de Bronze 1 heroico, eso es algo que admirar al juega con estilo, nunca se rinde. WhatsApp es un campeón, eso es lo que se esconde. Se entrena día y en noche, sin descanso alguno, su dedicación lo eleva a ser el mejor, sus habilidades son impresionantes, nadie me iguala. WhatsApp es el jugador más destacado de Fritir. Free free.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 es un jugador de élite, un verdadero maestro, su pasión por Free es algo que lo motiva de Prince uno heroico, un loro sin igual Box es el jugador más grande de Free -thier?